Primero lo vamos a ir acá a nuestro Microsoft Store y buscamos aquí en Complete Anatomy 2022. Complete Anatomy 2022 y el primero que nos salga es el que vamos a instalar. Aquí tenemos. Este es el que vamos a instalar. Le damos a instalar. Miren cómo se va a ver todo esto acá. Ahí nos dan una breve descripción. Le damos a instalar. Vamos a parar el video hasta que termine la instalación. Así podemos ahorrar un poco más de tiempo. Aquí ya inició a descargar. Nos vemos en un rato. Detenemos el video por unos minutos. Ya tenemos descargado nuestro Atlas. Vamos a darle acá a abrir para mostrarle qué es lo que vamos a hacer a continuación este es el paso 1 descargarlo entonces el paso 2 para la activación de este atlas es algo muy importante que sigan los pasos tal como vamos a hacer a continuación entendido vamos a esperar que abra recuerden que tiene una este atlas pesa 1.5 giga para instalarlo en su computadora lo recomendable es que tengan suficiente espacio para que puedan instalar, ¿entendido? Bien, inmediatamente nos aparece esto, bienvenido a Complete Anatomy, vamos a hacer lo siguiente, podemos colocar acá nuestro país de origen, vamos a colocar... aquí tenemos República Dominicana le damos a continuar esto podemos saltarlo aquí le damos a saltar esto lo podemos cerrar y miren bien aquí me dice que solamente tengo acceso, no tengo acceso a ninguna de estas que se ven acá arriba solamente tengo acceso a ver la parte de los huesos sistema esquelético vamos a saltar ese tutorial también y mira acá aquí solamente me da acceso a la parte del sistema esquelético no me da acceso a ninguno de estos que se ven aquí debajo y qué vamos a hacer ahora vamos a empezar y nos vamos a registrar mira aquí, aquí yo debo de colocar mi correo electrónico pero el correo electrónico como ya yo lo había colocado entonces, no tengo otro correo. Voy a hacer lo siguiente. Aquí me voy a poner a buscar generador de correos. Generador de correo Gmail. Entonces, vamos a buscar este generador temporal de correo. Y lo que haremos es lo siguiente voy a copiar esto, aquí me da 10 segundos 9 segundos, le doy a copiar y luego me voy de nuevo al Atlas pego aquí aquí debo de colocar una contraseña segura, vamos a ver Esta es una contraseña segura. Le damos a aceptar. Aquí colocamos el nombre. Y sobre usted vamos a colocar acá estudiante. ¿En qué estudiamos? Licenciatura vamos a colocar. De tercer año. Licenciatura, por ejemplo, imagenología. Le doy a registrar. Taxi. Vamos a ver. Esto es un taxi. Este otro taxi. Y aquí tenemos otro taxi. Estos no son es taxis. Lo vamos a verificar. Bien. Ahora me dice que debo de verificar el correo. Me voy al correo nuevamente. Y aquí tengo que recibir un correo. En esta parte. Mira, me llegó el correo, le doy a abrir, cierro esto. Luego de que abro este correo, aquí gracias por registrarte, si sí soy yo, entonces le doy acá, aceptar. Y me sale aquí. Acepto. ¿Entendido? Después me voy directamente al Atlas He verificado mi correo y chequen ahora. Miren, esto ponga la atención. Miren cómo se activó. Entendido, aquí me dice bienvenido a tu prueba gratuita. Solamente por tres días puedo obtener esto, señores. Bien, ahora les voy a dar a inicio. En inicio, vamos a ver qué tenemos. Recuerden que esto lo van a obtener por tres días solamente. Después de tres días tiene que hacer el mismo proceso, desinstalar el atlas y luego volver a hacer todo el proceso desde cero. Vamos a colocar esta parte de modelo anatómico, el cuerpo completo. Vamos a agregarle, por ejemplo, la parte muscular para que vean que si sí funciona correctamente. Aquí le agregamos la parte muscular. Miren bien. Y podemos acercar las estructuras, por ejemplo. Déjenme cerrar esto aquí. Bien, miren cómo aparecieron los órganos del sistema digestivo. Miren qué chulo. Ahí yo puedo seleccionar cualquiera de esos órganos. Por ejemplo, voy a seleccionar el colon transverso. Y aquí me dice colon transverso, una vista anterior. Si ya quiero también ocultar esa parte del colon transverso le doy a ocultar y aquí se me muestra un corte del colon transverso si quiero también por ejemplo mostrar de nuevo ahí yo tengo lo oculto y lo muestro si quiero por ejemplo mostrar acá intestino delgado de e aquí me muestra que esto es intestino delgado intestino delgado específicamente el helio y miren ahí cómo me lo sombrea. Si yo quiero entonces ver solamente el hilo, miren cómo está el hilo, le doy atrás a la vista anterior. Si quiero ocultar otros que es parecido, ahí solamente yo puedo ver el hilo. Si quiero hacerle algunos cortes transversales y eso, yo puedo hacerlo justamente acá. Eso ha sido todo, señores. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que esta es una porción de prueba solamente por tres días. Síganos si para más contenido. Doctora no se estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a este canal.